Madrino. Este chico guapo es padrino. Sí. No podemos buscar. ¿Cómo podemos atender a tanta gente? ¡Qué ¿No? guapa! La juntadora no se hace esperar. Ella es la encargada de comprobar la virginidad de la novia.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 se Van, es un niño de, de cabeza que tienes, ¿eh? Vaca, ¿Tranquila? ¿Sí está tranquila? No le quites el Pues no te a el No a No a ¿Qué no lo que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 más bonito, pero que se ha puesto ya muy nerviosa, pero así, lo que tiene que salir es algo. Es el día más suelto de mi vida, cuando nació ella y este. Para que se seque las flores. La están mojadas, la virginidad está mojada. Entonces, como no tengo atendedor, le he puesto la pechera de la tía, para que se seque, y entonces crea más bonitas.